Bueno, hay que aclarar una cosa, ¿eh? yo quiero aclarar esto, porque nos va a follar aquí la amiga, ahora yo quiero aclarar esto. Él está de descanso, él está hoy. Yo hace dos semanas que salió de estar ingresado del COVID, no dos semanas, tres. En 4 en ¿eh? a 4 on. Bueno, acaba de empezar. Yo he salido de tres semanas, hace tres semanas del COVID. Está ingresado y esto, cuando lo veis, nos va a follar. Veréis. Ya, mismo, mismo peso, ¿eh? mismo peso. Voy a arriesgarme y a ver qué sale. Vamos, camina. Fuerte. Venga. Vamos, Elena. que hemos hecho para llevar sangre al cuádriceps. Solo grabamos la serie fuerte, ¿vale? Todas las que nos hemos comido antes que 5 son muy aburridas y no las ponemos. Ahora vamos a elegir otro ejercicio, igual, cuando hagamos la serie fuerte explicaremos por qué y para qué. Este ha sido para calentar las rodillas y preagotar el cuádriceps. Tanto él como yo, tanto y Elena también, tenemos varias lesiones, entonces intentamos primero preagotar el cuádriceps para luego tirar menos ya en los básicos. Así que vamos a por otro. Y seguimos agitados para esa gente que pregunta cuánto tiempo hay que descansar hay que descansar lo justo para hacer la serie bien pero lo justamente poco como para que no te quedes frío ni baje la activación del sistema nervioso y demás bueno vamos a hacer ahora prensa aquí no hay nada no hay ningún secreto ni nada lo único que la intensidad se puede buscar de muchas formas normalmente la gente lo busca metiendo peso y peso y peso en este caso yo la intensidad la voy a buscar haciendo la fase negativa muy lenta por qué por lo que hemos dicho los tres que estamos aquí tenemos las piernas bastante tocadas de lesiones. Somos gente que lleva mucho tiempo haciendo pesas y, y la vía de meter peso, peso, peso se acaba agotando al final. Entonces ya buscamos otras vías. Yo en mi caso va a ser bajar despacio, intentar dar recorrido completo y subir focalizando sobre todo en el cuádriceps. ¿Vale? No empujar el peso, porque sí, sino empujarlo con el cuádriceps. Entonces Bueno, es una manera de aumentar intensidad sin aumentar el peso. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete puntos cuadrices, ¿vale?, para que lo sepáis, pies separados aductores, ¿vale?, por si veis diferencia entre unas aperturas u otras, sobre todo es eso. La última, la última serie de, que voy a hacer en jaca o en este caso en talla convergente, buscamos un peso con el que nos quedemos entre 10, 12, incluso 15 al fallo y luego hacemos secuencias de dos repeticiones hasta meter 6 repeticiones más, con lo cual una serie en la que teóricamente nos estábamos quedando al fallo con 10 repeticiones la vamos a hacer con 16, es una subida, es un incremento muy grande en intensidad al que vamos a llegar mediante estos pequeños micro descansos, no ya a ser re -pause, probarlo porque vais a notar que las piernas os van a explotar después de cada serie. Incluso lo podéis hacer en tres series, pero ya sería para gente muy avanzada. O que estén poniéndose hasta arriba, como Robert en este caso. Vamos a tope de gama. A tope de gama. Vamos, ¿eh? esa es la que cuenta. Esta es la buena, Robert. Arriba, eh. empezamos, ¿vale? Porque bueno, eh, focaliza muy bien el cuádriceps y para trabajar sobre el cuádriceps viene muy bien. Eh, ahora vamos a hacer descendentes. Ya hemos hecho un par de series otra vez de aproximación. Entonces hemos puesto tres discos de 20. Haremos fallo, quitamos 20, fallo, quitamos 20 y en la última llegaremos al fallo, pero ya no buscamos. Como es muy poco peso, ya no buscamos el fallo haciendo repeticiones sin más, sino contrayendo bien arriba y demás, ¿vale? Como os he dicho antes, bueno. Buscar intensidad pero no con el peso. De hecho hoy como veis no estamos moviendo mucho peso, pero es un entrenamiento intenso. ¿Vale? Bueno, intensidad en el marco teórico se prefiere al porcentaje de un 1RM, pero me refiero a intensidad física, al ¿vale? esfuerzo físico. Entonces bueno, con esto acabamos cuádriceps y luego haremos uno de femoral, el femoral le vamos a tocar poco, solo uno, y con esto ya acabamos cuádrice. puedo dar fe de que no te lo no ¿eh? O sea, no lo no lo vamos, venga, dale velocidad, dale, velocidad, dale. Venga. Eso. Sigue. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Baja el patio, baja el patio. Eso es. Vamos, deja las dos más que puedes, que cago en Dios. Ah, va, va, va, va, va, va. Para que os doy cuenta, es como un perrino chiquinino, o sea, un dos ahí, que ajusta la y ladra. Ojalá. Así acabamos el entrenador, mira, mira. Así lo acabamos, mira, mira, mira. Hinchados. Sergio, enseña la pata, hostia. Pero. <risa> bueno chicos, entrenamiento de cuádriceps y vamos a hacer femoral, pero se nos ha echado el tiempo encima. Entrenamiento de cuádriceps, una bebé guía explicativa del porqué. Y además, estos son entrenamientos reales, de cómo entrenamos al menos nosotros en realidad. Esos vídeos de meterle 250 kilos en sentadilla y tal, para Instagram están muy bien, pero en el día a día se quedan un poco grandes, así que bueno, espero que haya gustado.